Ahora sí sorpréndase y si están parados sientes, encojasen del pelo. Pues resulta que ante la, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se llevó una solicitud para que se investigara al fiscal Barbosa, al fiscal Francisco Barbosa. Un fiscal nefasto, de lo más nefasto que le ha ocurrido a nuestro país. Fiscal perseguidor, un fiscal que se cree superior a todo el mundo. Eh, un fiscal que eh, no ha resuelto un solo caso lo que hace que está de fiscal, que se la pasa viajando y que se la pasa llevando a su familia en su avión, en el avión privado de la fiscalía también pagado por todos, por todo el país pues resulta que ayer eh, se tocó el tema en esa, en esa comisión de acusaciones para eh, resolver la situación si se investigaba o no se investigaba al fiscal porque la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes pues pueden investigar al fiscal resulta que se votó anoche la proposición de eh, si eh, se investigaba o no, si se archivaba o no eh, esa, esa proposición, pues resulta de que votaron a pupitrazo que se archivara la posibilidad de investigar desde la Cámara de Representantes al señor Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación. Pues sorpréndase, porque dentro de los que votaron sí, está el representante Alejandro Campo del Pacto Histórico y está el representante eh, Alirio Muñoz del de Pacto Histórico. Y la representante por Bogotá del Partido Verde, Caterine Miranda, ni siquiera acudió a esa sesión. O sea, qué grado de irresponsabilidad. Nos ponen a nosotros a, a pelear contra todo el mundo, a defender al gobierno de todo el mundo. Nos ganamos nosotros los enemigos a través de las redes sociales, en la calle y en todas partes para acusar al fiscal, para investigarlo, para decir las cosas que ha hecho, para defender a este gobierno de todas las acusaciones que ese fiscal le ha hecho. Y cuando hay la más mínima oportunidad de poderlo investigar, pues los mismos aliados de nosotros salen y votan, no, no se investigue, archívese la investigación. ¿Qué grado de irresponsabilidad? Así pues que es mi obligación denunciar esto, porque si bien yo pertenezco al Pacto Histórico, si bien yo pertenezco a la Colombia Humana, si bien yo defiendo este gobierno, si bien yo soy un activista político en favor de este gobierno, pues cuando las cosas se hacen mal, pues también hay que salir a decirlos. Y esto no es culpa de Petro, esto es culpa de unos representantes, de unos congresistas que a pupitrazo, a pupitrazo venteado, votaron la posibilidad de que eh, este señor Barbosa pues fuera investigado, entonces es un grado de responsabilidad enorme, no solamente con, con los votantes sino con el país entero, con la democracia, porque hay un pueblo en las calles en una batalla eh, permanente a través de redes sociales Denunciando todas las fechorías que mucha gente hace en Colombia Entre ellas las de este señor Y pues resulta que ahora no, no lo investiguemos Dejemos lo que siga derecho Y dejemos lo que termine su periodo normalito Como si nada hubiera pasado Así pues que a todos ustedes un abrazo Perdóname que os tengo un poco de malestar ¿sí? estoy muy molesto Pero yo creo que es uh, Es apenas pertinente que uno se moleste Perdónenme por eso Pero quería contarles esto eh, a todos les mando un abrazo Respiremos profundo Y sigamos nuestro camino de lucha Mis valientes eh, Gracias por apoyarme Por estar siempre acá Y ustedes pueden contar que Desde acá, desde mis redes sociales Este es su servidor Usuga Siempre les va a decir la verdad de las cosas que están pasando Los quiero mucho, chao chao